Bueno, estamos con Jole en la Ciudad Judicial y Jole tenemos muchos recuerdos del 4 de abril 2007. ¿Vos cómo recordás esa lucha? ¿Qué, qué te remueve? ¿Qué reivindicás hoy estando acá? Bueno, eh, qué difícil. Sí. Justo hoy eh, con mis compañeros de trabajo hablamos de esto, ¿no? Cómo eh, como llegan al fusilamiento del compañero, que fue una escalada de violencia, como en el año anterior habían liberado una zona... Cuando los docentes en la huelga del 2006. En la huelga del 2006 como liberaron esa zona, ¿no? Cómo fue y cómo esa escalada. Te referís a los cascos amarillos los del cascos 30 de marzo. Los cascos amarillos, ¿verdad? Y cómo fuimos amenazados, pues yo les contaba, ¿no? Con los hechos de violencia que están sucediendo en la escuela, nosotros en el 2006 tuvimos que ir a cumplir por amenazas de los punteros a cumplir nuestra carga horaria en el Consejo Provincial de Educación por estas amenazas, no. ellos uh -huh. ya nos venían diciendo que acá o sea sigan así nos decían los punteras, sigan así y van a ver como le... uh -huh. y señas como, ¿no? Uh -huh. como y señalando eh, y bueno después orgánicamente en el 2007 fue duro sí, pero bueno nos organizamos, te acuerdas sí. que peleamos me acuerdo de la carpa, cuando te, para acordarnos, y también cortamos el puente, hicimos un montón de cosas para que, para que la lucha por Carlos tuviera continuidad y no quedara en eso que quisieron imponer, que fue como un... Quisieron eh, paralizarnos como sindicato, tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Y fuimos a la ruta, recuerdo también que... Previo a eso, en ese momento existía la coordinadora del Alto Valle. Claro. Eh, y la multisectorial, ¿te acordás multisectorial, que nos reunimos? La multisectorial, la multisectorial que nos reunimos. Y en ese entonces a mí me quedó muy grabado porque era la primera vez que eh, participaba de una instancia así de organización. Y, de, y eso no me lo olvido más. Dijeron, bueno, si tocan a uno, vamos todos al puente. ¿Te acuerdas quién dijo eso? Eh, no, Gladys Rodríguez. Ah, no la no compañera recordaba. de Zainuco. Sí, recuerdo que estaban las madres, sí. recuerdo que estaban los compañeros de Sanón, recuerdo que estaba la gente de Aten Provincial y Capital en ese momento. Porque esa, esa, esa reunión la hicimos en Aten Provincial. En Aten Provincial. Y ahí Gladys dijo: si hay represión, vamos, vamos al puente. Vamos todos al puente, sí. Por eso, cuando bueno comienzan a, a reprimir en ese momento, que ni siquiera llegamos a cortar, ¿no? La represión comenzó mucho antes. Eh, bueno, los que podíamos correr para algún lado, algunos corríamos para el río, otros intentaban subir a los autos, te metías, la verdad, te metías en cualquier auto, uh -huh. en el que podías te metías uh -huh. y si podías bajar para ver si se podía frenar esto, bajabas y te volvías a meter, o sea, el intento era tratar de reunirnos eh, otra vez y llevar adelante lo que habíamos dicho el día anterior, uh -huh. si tocan a uno vamos todos al puente. Eso lo tengo en no Y, y la ahora hora. que hay una generación que no vivió esa huelga, quizás lo tiene presente a Carlos. ¿Vos cómo llamas a que lo recuerden? A él, a esa lucha, como pensando en todas esas compañeras nuevas que ingresan. Eh, a Carlos, como un compañero de los imprescindibles. Uh -huh. eso, eso fue Carlos. Eh, un compañero que no importa del color de que seas. Corta la lista en la que estés, si nosotros compañeros decimos algo, yo voy a estar, uh -huh. estoy ahí al lado. Y él así estuvo, uh -huh. y así estuvimos todos. Eh, la, lo que podría decirle a los compañeros que recién ingresan a la docencia, es que todo, todo, todo lo que tenemos como docentes lo conseguimos con lucha. Que nada nos es dado, ni desde de un régimen de licencia, ni el ni el salario que tenés, eh, y que para eso demanda eh, organizarse organizarse y luchar organizarse y luchar así que vamos por, por más delegados, por más participación sí, por bueno. más delegados, por más participación y por decirles lo que le tienen que decir eh, a las personas que corresponden ¿no? yo hoy no puedo creer que un delito de lesa humanidad como ha sido el fusilamiento de un docente eh, no haya una medida de fuerza en la que puedan participar todos los docentes uh -huh. de la provincia que a nivel nacional ni se enteren de lo que está sucediendo. Hoy acá están sentados la policía, que actuó en ese momento y tu, y tuvo la orden de matar a alguien. Ellos uh -huh. tuvieron esa orden. Uh -huh. eh, decir eso, no que también tiene que no tienen que dejar de mencionar, y no quiero dejar de mencionar a la compañera Marcela Roa, ah, claro, que Marcela. es una maestra, que todo esto existe gracias a que ella... En ese momento eh, tuvo la valiente decisión de seguir al policía que le dispara a Carlos, seguirlo, reconocerlo y después atestiguar en otro juicio y, y que se iniciaran todas estas causas gracias a ella. Eh, Marcela es una compañera a la cual... Eh, no ha quedado bien. Y Pero fue muy valiente por muy todo. Muy valiente, muy valiente. Y no quiero dejar de mencionarla porque todo esto existe gracias a su valentía. En ese momento ahí y en ese momento hablar. Bueno, un abrazo entonces para Marcela, que la recordamos por su valentía. Uh -huh. Bueno, gracias Jole. Gracias.